millones de pesos, es decir, si tendrá un costo. El presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaño, informó que la Dirección Nacional de Presupuesto asignó la suma de 1800 millones de pesos para la celebración de las elecciones presidenciales y congresuales del próximo 5 de julio. Castaño dijo que la entidad recibió una Carta de la Dirección de Nacional de Presupuesto, un, una certificación oficial diciendo que está aprobado para la Junta Central Electoral y que la organización de estas elecciones del 5 de julio tendrá un apoyo de la suma de 1.800 millones de pesos, de manera que los problemas económicos de esta junta para la organización de esas elecciones, están completamente despejadas. El mismo añadió que ese dinero también está incluido el costo de lo que será el protocolo sanitario para prevenir el contagio del COVID-19 en esos comicios. Consideran ustedes... ¿Que esta cifra excede el presupuesto que debería dedicársele a los comicios? ¿O son partidarios de que no se debe escatimar en gastos? Vamos a ver, Fulvio, ¿qué tú crees de esto? Bueno, en todo sistema democrático hay inversión en lo que es eh, este cuerpo como la Junta Central Electoral encargado, entre otras cosas, de organizar las elecciones. Sí. Y a nosotros nos ha tocado un, un evento como este, en situaciones que nunca antes nos había tocado vivir, no teníamos ningún tipo de experiencia, que unos comicios tuvieran que posponerse eh, de su fecha habitual, eh, como está establecido en la Constitución, para luego realizarse eh, unos meses más tarde. Y todo esto ha acarreado también eh, erogaciones de, de más recursos. Y en este caso, tener también que ser responsable con lo que es la salud humana en el momento de ejercer el derecho al voto, implica también tener las condiciones para proteger a ese ciudadano que va a, a, a votar tiene que tener mascarillas, guantes y una serie de precauciones, desinfectantes, también el distanciamiento eh, y todo el protocolo que se va a usar ahí, implica también ejercer eh, más erogaciones de recursos. 1800, a mí me hubiese... Yo, yo estaba esperando que se iba a acercar un poquito más a los mil millones de pesos. Recuerden que hay... 7 millones y pico habilitados para votar. De eso se esperan que voten cerca de 5 millones 800 mil personas en, en, en condiciones normales, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, todo eso es eh, necesidad de recursos para atender a ese ciudadano, para darle las garantías a ese ciudadano de que eh, todo pueda salir bien. Y estas erogaciones son necesarias el costo de la democracia, la democracia, eh, eh, lo vale, lo vale. Y hay que hacerle frente a las condiciones que estamos y continuar eh, ejerciendo los ejercicios democráticos e ir adaptándonos también en nuestra vida cotidiana a ir realizando nuestras actividades diarias y conviviendo con lo que es el COVID-19. Gracias. Vamos a ver qué nos opina Amado. Amado. Eh, está muteado el mute Mar. es que no es fácil en ahora un, en una te piden sí, mute sí, hay que estar pendiente <ríe> sí. bueno eh, mira yo pienso que como decía fulvio la democracia vale un sacrificio eh, hay un refrán que dice que eh, creo que dinamarca bien vale una, una misa algo así el refrán pero bueno la idea es esa la idea es que la democracia lo vale. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros dilapidamos recursos. Yo digo, serán esos 1.800 millones suficientes y están bien administrados para que las arcas públicas no se vean afectadas por costos, por gastos más allá de los normales. Y te digo que dilapidamos mucho, porque aquí... Eh, se, se invierte mucho dinero en cosas que cuando usted va a ver, usted dice, pero ven acá, ¿y en qué se invirtieron tanto cuarto? O sea, ahí hay un tema de corrupción, hay un tema de sobrevaluación. Si ese dinero, 1.800 millones de pesos, sirve para las elecciones y está bien administrado, yo pienso que muy bien vale un sacrificio el hecho de que las arcas nacionales se desprendan de 1.800 millones para las elecciones. ¿Y por qué? Bueno, porque las elecciones y su resultado a largo plazo es lo que nos permite vivir en paz, es lo que nos permite vivir en libertad, es lo que nos ha convertido en uno de los países más tranquilos de la región. Nosotros no hemos tenido desde el año, bueno, 84, fue la época con una agitación donde hubo muertos en las calles, muertos civiles y eso, y ni siquiera fue por una guerra sino por una mala decisión de un presidente que se equivocó medio a medio en sus decisiones. Entonces, en definitiva, yo pienso que lo vale la, vale la tranquilidad, lo vale la, la, la paz que, que, que provoca una democracia equilibrada, eh, lo vale el, el hecho de que podamos nosotros ejercer un derecho tan sagrado e importante como el de elegir. Todo eso está validado. Está validado eh, en esa cantidad ahora, eh, lo que sí pienso es que todos, todos absolutamente, debemos de tener un estado de vigilancia sobre el manejo de ese dinero porque al final, eso lo paga Carolina, lo, pago, lo paga Francis, Julio, bueno lo pagamos todos, a mí. porque, de, porque en, de, en definitiva, el estado no tiene un centavo, lo tiene el país, si el país lo tiene, lo paga a través de los impuestos lo que quiere decir, que hay que cuidar ese dinerito, porque es un dinero que sale de los bolsillos del pueblo dominicano. Pero sí, pienso que una cantidad para lograr un objetivo tan importante como ese, pienso que es correcto. Bien, gracias. Gracias a ti, Francia. Carolina, ¿qué opinas? Sí, mira, me sumo mucho en lo que ha planteado Amado. Eh... Quiero agregarle a eso el aspecto del costo que nosotros hemos tenido en los últimos meses, desde noviembre, febrero, marzo, y ahora que esto estaba fuera de las manos, son situaciones externas que no se controlan, eh, factores que no dependen de nosotros y que hay que resolverlos eh, de manera eh, obligatoria. Eh, lo que tiene que ver con esa inversión que se hará con la situación de salud que tenemos ahora, eh, más allá pro, eh, propiamente del, del, de, de armar todo lo que tiene que ver con el proceso electoral, pero también sabemos que hay otra cantidad que se suma con el tema del COVID, de organizar y que estén las condiciones necesarias para que eh, nosotros podamos tener de alguna forma pues un nivel de sanidad en este proceso y que pues cuando de allá para acá que terminen las elecciones pues nosotros no tengamos una situación delicada y ver cómo pasa en este mes de junio ya mayo esta mitad, este mes de junio cómo va todo el tema eh, del COVID en nuestro país y cómo impactaría eh, a, noso a nosotros, a los ciudadanos dominicanos el hecho de ir a las elecciones, por más eh, optimista que seamos y que haya todos los cuidados y que se haga la inversión necesaria desde los partidos, desde la Junta para garantizar a la gente que esté protegida y demás, no sabemos cómo esto podría impactar. Entonces, eh, me parece que sí, que hay que hacer lo que sea necesario. Eh, hablamos de 1.800 millones como que, que es una cascarita y que no es nada, es mucho dinero, pero bueno, ese es el costo. Bien. No, no podría decir que no, porque cómo decir no, que no se invierta para el proceso electoral y presidencial. Sería hasta irresponsable, pero sí el manejo adecuado. Bien, gracias Carolina. Yarjan Bueno, eh, con relación a estos 1.800 millones de pesos eh, que se van a, a entregar a la Junta Central Electoral con fines de la celebración de las elecciones presidenciales y congresionales de la República Dominicana, entiendo que es el mejor... El dinero eh, mejor invertido además del de salud y de educación ahora mismo, en esta, en esta situación, eh, toda vez que el, el derecho a elegir y a ser elegido debe ser garantizado por el Estado Dominicano y qué bueno que así se dé. Ahora bien, me sumo al comentario de la compañera Carolina cuando dice que lo importante es, ¿verdad? Eh, eh, es cómo se va a, a invertir este dinero y que haya la suficiente transparencia, para que no quepa ningún tipo de dudas en la República Dominicana de el uso de estos fondos. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de cheles. estamos hablando de 1.800 millones de pesos que se van a entregar a una institución y que eh, esperamos que ellos sepan justificarlo, ¿verdad?, eh, que sepan invertir este dinero para que no se cometan errores que se han cometido en el pasado de cosas que, eh, que se utilizan o que se compran, que es dinero que se invierte y que luego entonces no sirve para nada. Y entonces terminamos nosotros, los ciudadanos, pagando los platos rotos de los errores que están cometiendo los días arriba. Y entonces, eh, sí estoy de acuerdo, eh, no sé en base a qué, realmente no he hecho la investigación, en base a qué se están entregando los 1.800 millones de pesos, pero sí entiendo que la Junta Central Electoral ha hecho la solicitud correspondiente en función de la necesidad que tiene para justificar los 1.800 millones de pesos que se van a, a, a invertir. Eh, es un tema bastante... Imagino que habrá un presupuesto. Exactamente, yo entiendo que habrá un, un presupuesto. Presumo también que hay un presupuesto especial eh, luego de lo del COVID, porque ya sabemos que debe haber un, un protocolo de seguridad, eh, eh, de salud para cuando la gente vaya a votar. Presumo que va a haber... Eh, alcohol, como es?, glicerinado, eh, presumo que habrá, qué sé yo, eh, mascarilla. Esta, eh, mascarilla en el caso de una persona que, que vaya sin ella eh, y entiendo que hay unos insumos ahí que antes no, se, no estaban previstos y que naturalmente hay que incluirlo. en esta ocasión además de la mascarilla para todo el personal que va a trabajar, son 16 mil colegios eh, sin sí, guantes también unos mil colegios, y eh, por ejemplo también la parte del protocolo a la hora de la comida, que va a ser un poquito más tedioso, a veces la comida se la llevaban ahí mismo y ellos comían ahí, pero sabemos que ahora van a tener que cumplir con un protocolo diferente, y por tanto, eh, entiendo que sí, eh, lo, lo, lo, lo interesante sería que luego de las elecciones, eh, o durante el proceso, nosotros como ciudadanos, que tenemos el derecho a la información, sepamos en qué se está invirtiendo eh, cada uno, de, de ese dinero, cada peso de esos 1.800 que se van a invertir. Bien, bueno, miren, yo quiero empezar por aclarar que el Estado posee un presupuesto que de hecho existe fondos en el Estado para provisionar gastos y el dinero de la Junta ha estado ahí. Lo único que en esta ocasión, y tengo que mencionarlo, Recordemos que se habían hecho una preparación y un costo altísimo las primeras elecciones en febrero. Elecciones que se abortaron por las situaciones que ya conocemos. Al posponerse esas elecciones que estaban bien estructuradas y organizadas con un costo ya consumido, eso dinero le falta a la Junta. Y es producto de, ese, de esa primera situación de sección que se ve obligada a reinvertir otro dinero para las que sí se celebraron en marzo. Obviamente, eso produce una reducción importante en el dinero de la Junta. Y ya estamos planteándonos que se había hecho una preparación también de comunicación, de información y demás, aunque no así el grueso del gasto para, la, para las elecciones del 20 de mayo, que serían eh, mañana. Hubiesen sido mañana. ¿Verdad? 20. No, el 17. No, perdón, el, el 17. El domingo, el domingo que pasó. Esa era la, la programación y se pospone para el 5 pues ciertamente que, ese, que esos costos son necesarios para garantizar la democracia. Y yo voy a utilizar lo que ustedes han dicho todos, para llamar a esas personas que son apáticas y creen que actúan con responsabilidad al momento de no ir a votar, como el mensaje que enviara una persona de nuestros televidentes, el cual reprocho, y se lo vuelvo a reprochar, porque como ciudadano es la oportunidad de definir o de decidir por usted quién quiere que lo gobierne y quién quiere que lo represente en el Congreso. Es por eso la importancia, y miren los costos que nos cuesta al pueblo, con más razón de ir a utilizar el mecanismo del voto, que es la que es la garantía de la sostenibilidad de la democracia en nuestro país, en cualquier parte del mundo, que tenga un sistema democrático como el nuestro. Es decir, que son correctas las provisiones de fondos que sean necesarios y que más se suma la situación actual de pandemia, que agrega un gasto adicional, una inversión adicional, a la que ya tenía previsto si no existiera el COVID o si no existieran estas excepciones. Es por ello que creo que la población tiene que entender que nos saca de nuestro bolsillo cada vez que usted compra, paga impuestos y moviliza el aparato estatal. Es por ello que también, aparte de lo que constitucionalmente se le indica a cada ciudadano como deber de votar, Garantizar la salud de la democracia, como yo he dicho. También el costo que esto tiene de nuestro propio esfuerzo como ciudadano. Es decir, que, tener, que tiene que tener la brillantez y el entusiasmo de ir a votar todos por igual, por el candidato que usted entienda. Y ahí está ya en el terreno para usted evaluar quiénes tienen los perfiles que se acomoden a lo que usted piensa y puede pensar a futuro, que quiere que le gobierne y quiere que le represente en ese Congreso. Yo espero, Francis, que ahí esté el costo también de la elección en el exterior. Obviamente, porque ya eso creo que está... Debe, debe estar, debe estar incluido. Ah, pero es eso es un... muy buen... Pues, sí, sí. sí, no, claro, tiene, tiene no, que estar incluido ahí. No. ¿Qué? ¿Cómo, ahí bueno? eh, me parece ocho mil y tanto, este el detalle en los medios, que pertenecen a gastos eh, del proceso pasado y se le va a entregar un 50% ahora en este mes de mayo y el otro 50% en junio o a mediados, o sea, a mediados de junio o antes de, de julio, por supuesto. Bueno, no, pero de, no, no. Dentro, de, dentro de esos 1.800 millones está... Eh, entendemos que debe estar incluido lo del voto en el exterior, que hay un tema con eso. Sí, sí, hay un sí. tema con eso ahí. Se eh, de, de, debe haber, sí. de, debe haber una, reunión, una garantía. De, ayer hubo una reunión y entonces hay un tema ahí con eso que... Bueno, que ojalá no termine eso en un problema Miren, mayúsculo. Ese temita de las reuniones que no le gustó al, a, al ministro de Interior y Policía que criticó el hecho de que partidos se reunieran la semana anterior para tratar el tema del voto en el exterior y que entendemos no hay que pedirle permiso al PLD para que los partidos que están involucrados procuren reunirse con el presidente de la Junta, como lo hicieron, a tratar ese tema y que luego, en un intento de, de ayudar al plan que tenía un sector del gobierno, el propio Miguel Vargas quedó en la FEA. Haciendo creer que el Departamento de Estado le había indicado que no era posible claro, celebrar eh, las claro. la elecciones y se le desmontó cuando Espaillat, uh -huh. Adriano, Adriano Espaillat, dijo que eso era mentira. No lo dijo en este término, que eso era falso, que eso no era así, porque lo que había dicho el Departamento de Estado era que debían de hacerlo, pero ajustado uh -huh. a las condiciones de salud que está uh -huh. viviendo el mundo, y que ellos no tenían jurisdicción para determinar si se hacían elecciones de países amigos en su territorio. Y claro. eso era cosa del gobernador, que ya todos sabemos, solamente indicó que tenía que tener las previsiones del protocolo. Bueno, eso está más lo que, que claro. ¿verdad? que esté incluido ahí, que eso se haga. Luego yo voy a tocar algo en Amado, el. Amado, tenía. ¿Entiendes? Amado salió. Miren, ah. eh, cambiando de tema, señores, sí. en el día de ayer eh, San Francisco de Macorís se encontró con la terrible noticia de la muerte de una mujer aquí en, ¿verdad? En la salida a Santo Domingo en San Francisco. Y como habíamos eh, dicho, eh, se presumía que era un homicidio, ¿verdad? Ya en el día de ayer se eh, fue colgado en los medios de aquí de Telenor, eh, bueno pues un video donde se observa a dos individuos a bordo de una motocicleta cuando le disparan a la señora. Es una, algo terrible. Eh, ahí se puede ver, miren, eh, miren se eh. lo que significa que Debido aquí de caer si das un tallazo, ahí eh. queda totalmente evidenciado que no hay, miren, miren, ellos la alcanzan. Y le disparan inmediatamente. Y, cae, ahí mismo. y ahí mismo cae. Ellos se devuelven y se van. O sea. Fue a quemar ropa prácticamente. Fue a que, claro, fue a quemar sí. ropa. Pero de todo esto, lo que queda evidenciado, ahí. miren ahí la, la, la imagen de ellos. Lo que queda evidenciado a, más. de estos eh, delincuentes sí, es que no se trató de un atraco. Ahí, no. que, ahí se ve claro que no se trató de un atraco porque no hubo forcejeo, no hubo amenaza. Entonces, a ella no le encañonaron y le dijeron párate ahí para quitarte la pasola, para que me dé la pasola. No, ellos sí. la alcanzaron e inmediatamente le dispararon. O sea que ya le venían dando un, un, un seguimiento a ella y entonces, lamentablemente, lograron el objetivo de quitarle la vida. Qué que lamentable es? esta situación. Una mujer con eh, tres hijos, que deja tres niños, tres hijos, y que aquí, República Dominicana, existan individuos con una capacidad de hacer daño a los demás al punto de que hayan también otros, otras basuras que se presten para transportar la muerte para transportar a un individuo que lo que vive cobardemente del negocio del crimen eso es grave en República Dominicana autoridades mi dilecto Primo, ten, pongan toda su, toda su investigación a esto, que en este momento, y ahí que está padeciendo la República Dominicana, no se le puede permitir que se salgan con la suya. Yo no la conozco, no tengo, pero eso duele. Claro. Está cualquier ciudadano, nosotros... Y hay conjeturas, Francis, si se debió sí. a, a una cosa o se debió a otra, Oye, men, ¿qué no se estaba pasando? Mira, la, mira, la joven mira ahí, en, sí. en materia de investigación penal, lo primero es que esas cosas pasan en toda parte del mundo. Sabiendo sí, claro. que uno se sienta verdad, muy, sí. dolo, con mucho dolor, muy, una, de, una gran desazón, grande sorpresa, una gran sorpresa al ver este tipo de acontecimientos, pero eso pasa en toda parte del sí, mundo. Sí lo sé. Los franceses, eh, que son grandes investigadores, sobre todo, no tanto como los norteamericanos, que indudablemente hay que decir que han hecho una gran inversión en investigación, sobre todo tecnológicamente hablando. Pero los franceses tienen una enseñanza muy, muy, muy particular. Ellos dicen una frase que ilustra algo, ellos dicen, Churches la fan. cuando aparece un acontecimiento de otra naturaleza, su expresión es esa. Churches la fan. Es decir, busquen a la mujer. ¿Qué es lo que quieren ellos decir? Descartar el crimen pasional. Lo utilizan con una expresión un poquito machista, pero bueno, esa es la realidad que se quiere significar con eso. Hay que descartar el crimen pasional y segundo, ¿a quién beneficia el crimen? Entonces, hay que ver primero, si hay un tema pasional de por medio, alguien eh, despechado, que yo decía ayer, regularmente el hombre es celoso, despechado, Dolorido porque tal actriz o ha perdido la hembra dorada, no hace eso, sino que lo hace personalmente. Sí, personalmente no, lo hace. Su condición, su condición de hombre le obliga a enfrentar la situación de manera eh, eh, de cara a cara, ¿no? Eh, pero hay que ver si ella tenía algún negocio, si estaba relacionado a algún asunto, si tenía alguna información o había recibido alguna información peligrosa para alguien que tuvo que apartarla era. de la vida para poder evitar que lo comentara. Todo ese tipo de cosas hay que investigar. Y eso, se ha, y eso se hace hurgando en la vida de esta señora. Sí. Dime, Fulvio. dime Fulvio Francis, eh, decía, ah, quiero Francis, aclarar Francis, que esta joven era, era la secretaria de la Junta de Vecinos, no de Nestalí. Sí, sí. Existe una Junta de Vecinos sí. de la comunidad de los comunitarios, que nada tiene sí. que ver con pero se tiene que deslindar todo, como tú dices. Sí, porque la han querido sí. como ligar como a la situación. Sí, de, como de, de, ya ha, ha habido Nathalie una situación Vena. con Nestalí, Nestalí me imagino que ni... Eh, eh, al, al tiempo que, que salió de aquí, esa joven eh, creo que han cambiado varias secretarias y lamentablemente también en uno de los primeros casos de COVID era el presidente de la, de la Junta, el que la contrató a ella, que murió a lo primero, de los primeros José Abel que en paz descanse era que manejaba la junta de vecinos y ella era secretaria de ahí, es decir que hay muchas cosas que deberán de ser aclaradas y deslindadas para poder llegar a la verdad. ¿Qué decía Carolina? Miren, Entonces, tenemos y, una llamadita. Antes, ah, okay, Carolina, Carolina, adelante. Sí. Sí. Carolina, un momentito que tenemos una llamadita. Carolina, Carolina un momentito que tenemos una llamadita. Sí. Para darle paso Va, y seguimos. Buenos, Buenos días. días. Buenos días, mis queridos panelistas. Hola. Este, quiero decirle con relación a, a los políticos, este, mi pregunta es, ¿ellos estarían interesados, lo, los ganadores de, de la contienda, en ir a resolverles el problema a todos los dominicanos? <risa> Eso sería una gran pregunta. Y con relación a la joven, la hermana de Natalie estaba ligándola con, con el problema de ellos, de Néstalia Noche, en, en un programa... De Telenor. Eh, salió ella hablando. ¿La hermana? Sí, la hermana de Neftalí que la, sí, la ligó con el problema de ellos. Según ah, ella. bueno. Sí, fue incluso escuché la información de que, una, y... de que una hermana ¿La, la, de Neftalí había dicho... La, ya ya perdón ¿Qué dijo la señora que nos escuchamos acá? Está, está ahí. Ya se fue. Se eh, fue ¿Qué dijo la se señora? Fue. Porque acá no se escucha la Que llamada. una hermana de Neftalí la, la, la, eh, la ligó, ¿verdad? Que, en lo que ellos estaban pasando. A ese comentario era que me iba a referir, que de alguna forma o, eh, eh, se entiende o se vinculado, la gente entiende que hay una relación por eh, las declaraciones y lo que ha habido aconteciendo con una hermana de Nestalí, que en Francis, detrás de cámara hablábamos del tema, y aclaramos algunos puntos, pero anoche la señora ofreció una entrevista sí. en el programa Límites por la preocupación que tiene. Entonces, como que se teje eh, una situación que de alguna forma se entiende que hay vinculación. Esto era lo bueno, que quería plantear. Sí, eh, yo ya tenía las palabras. Incluso veo ¿no? el título aquí. Pero, pero mire, mire, de hay que descartar un asunto. Uh -huh. Yo pienso, bueno, si... Si alguien está en una situación como esa, usted dice, pero ¿por qué no eh, afectar a los que son más cercanos Exacto. al principal? Correcto. Si quizás si, si quizá fuera un acto de venganza, un acto de, bueno, Porque matarlos. Un subliminal o algo ¿Comete sí, La Exacto, hermana Néstalí comete un error en aplicar una teoría. El, sí, así, el, sí. El, del ¿Qué? núcleo particular de, de, de ese señor, sí. debieron haberlo hecho con un pariente más cercano esta señora ni siquiera tiene un parentesco con él, entonces yo no, yo no me creo esa esa historia no miren señores miren, señores, uh -huh. miren, mire, usted no sabe usted no sabe la vida de la gente sí. y usted no sabe el, lo, la, lo que tiene la gente en la cabeza le no, voy no. a hacer un, brevemente una anécdota el caso de Juan Rullón que tiene, sí. tenía el negocio aquí en, lo, en la Frank yo sí. se llama Los Pinos. Sí. A Juan lo mató un acreedor porque le debía 100 mil pesos. Así es. Juan, un hombre bueno, trabajador, dedicado, perdió la vida porque le prestó 100 mil pesos a Alberto Zorrilla. Yeah. Increíble, Pero increíble. Verdad. Lo mató porque no tenía para pagar y él le estaba cobrando. Y incluso les robó el carro, ese carro lo encontramos en Barahona, en, en un taller al triste ser pintado de otro color. O sea, estamos hablando de que uno dice, a veces uno se sorprende, dice, pero por Dios, y por eso, sí. y por eso, pues, le van a quitar la vida a una gente. No, y amado, y a propósito de que la hermana del señor Nestalí dice que ella teme por su vida y la vinculación, aunque no, realmente dice Francis que ella lo que era secretaria de la Junta de Vecinos, que no de ellos, pero... Es importante entonces que esta señora le, a las autoridades le brinde la información correspondiente para ver por qué ella le qué teme pena. y qué, qué relación qué pudiera pena haber que, en el caso hipotético sí. de que la haya, que no le estamos diciendo Qué pena que eso. se tejen este tipo de cosas porque eso confunde más a la población claro, y a la, y a claro, la misma claro, investigación. Claro. Tendrán que extender hacia otros puntos también el tema porque habían dicho también que ella prestaba. Puede ser eso, como dice Amado. Bueno, pero estos son elementos simplemente conjeturas que uno se ha hecho y por lo que ha recibido de información y lo que yo conozco, porque fui abogado en un momento de Nestalí y a esa señora nunca estuvo en la oficina de Nestalí. No sé de dónde que en la junta de vecinos tampoco era ella cuando yo estuve eh, la secretaria. Ella vino posterior. Entonces, si la hermana de Nestalí dice eso. Eh, tendríamos que esperar la investigación y es mejor no seguir metiéndonos para adentro. Sí, eh, tenemos una llamada. Bu buenos días. Claro. Buen día. Buen día. Se fue la llamada. Se fue. Se fue la llamada. Bueno, sí, Carolina, ¿qué hora tenemos? Las 7 y 7.38. ¿no? Hay algo en la bajadita ¿Sí? de la ribera ¿No? Así es. Julio parece que con los...